Buenos días, buenas tardes. Es, eh, gracias por estar aquí, eh, por participar del Cuarto Congreso Latinoamericano de Ecología Política. Estamos muy gustosas, gustosos de recibirles y vamos a dar inicio al panel virtual de, de la mañana de hoy de la línea 6, Neoliberalización de la Naturaleza, y el panel es Antes y Después de los Derechos de la Naturaleza. En este panel participan Rogelio Luque Lora, de la Universidad de Cambridge, del Departamento de Geografía, con su, el tema específicamente, el estallido social y el proceso constituyente en Chile, hacia una comprensión más que humana. Ana Díaz Vidal también participa el día de hoy, es, eh, pertenece a la, unidad de, eh, la Universidad de Edimburgo y también Science po y su ponencia eh, se cuestiona en qué medida son los intercambios de deuda por la naturaleza compatibles con el concepto de buen vivir en Ecuador. También tenemos la participación de Sara La Torre de Flaxo Ecuador, quien se cuestiona de tal forma cómo gobierna RedMás en Ecuador, ejerciendo poder a través de múltiples ambientalidades. Caso de estudio el programa Pro Amazonía. Y finalmente, mi persona, Lucía Salazar Gómez, eh, actualmente pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y mi ponencia va a especificar eh, criterios sobre la transición ecológica en Ecuador o la despolitización de la naturaleza. Listo, vamos a empezar entonces, cedo la palabra y muchas gracias en, y buenas tardes. Rogelio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Lucía, y, y con muchas ganas de escuchar vuestras ponencias también que tienen, eh, tienen una pinta muy interesante. Eh, muy bien, voy a compartir pantalla entonces. Eh, ya, ¿veis? Podéis ver entonces mi diapositiva. Final, cualquier, cualquier problema me decís. Bueno, pues este, eh, esta presentación surge a partir de. Yo llegué a Chile en noviembre de 2019, que ya lo había pensado hacer para, para mi trabajo de campo de doctorado. Y de manera imprevista, creo que para muchos de nosotros, eh, surgió el estallido social en, en octubre. Y bueno, esto eh, me dio una oportunidad eh, única, creo yo, de, de poder estudiar no solamente los valores ambientales, que era lo, lo que yo tenía pensado eh, lo que yo tenía pensado estudiar, pero cómo se movilizaban estos valores en, en el contexto de, esto, de estos movimientos sociales y, y los procesos políticos que, que se desencadenaron. Entonces, eh, comienzo agradeciendo a, a todos los que participaron en este estudio, a Chris, mi supervisor, y a eh, las fundaciones que, que apoyan mi trabajo. Daré brevemente una introducción a, a la motivación del estudio, el porqué del estudio, y luego lo, la metodología. Y luego dividiré el, el resto de la charla en los distintos puntos valóricos o enfoques valóricos desde los que el, el medio ambiente, o la naturaleza, o el mundo más que humano, como, como yo lo llamo, se incorporaron, y, y discursos... Sobre, sobre la naturaleza se incorporaron al, al ejercicio social y al proceso constituyente que sigue, que sigue en marcha. Entonces primero discutiré las la orientaciones antropocéntricas que ponen al ser humano en, en, el, en el centro, después el levantamiento de mapuche y a partir del levantamiento de mapuche otras éticas no antropocéntricas. Y finalmente eh, eh, haré algunas reflexiones sobre los derechos de la naturaleza, un, un, un tema que, que como saben todos, Está, está ganando bastante, bueno, en, en América Latina lleva ya décadas ganando, ganando peso, pero acá en Europa también se está, se está comenzando a discutir. Y todo lo que voy a presentar básicamente está en, en un paper que publiqué hace casi un año, en la revista Interface, y elegí Interface porque es una revista tanto académica como, como activista, es de acceso libre y además es multilingüe, entonces puede publicar el, el paper tanto en inglés originalmente como, como en español. Muy bien. pues entonces cuando, cuando yo llegué a Chile, la, los discursos sobre, sobre el estallido social que comenzó el, el día 18, 18 de octubre de 2019, parecían hacer poca mención del mundo más allá de lo humano. ¿no? Las, las demandas centrales se, se concentraban en, digamos, las pensiones, el sistema de sanidad, eh, los salarios, la desigualdad, y en una primera instancia y esto ha cambiado por supuesto desde entonces, pero en una primera instancia había había como este, este vacío eh, que como ecólogo político y, y filosofía mental uno siempre sospecha eh, de cuándo se marginaliza el mundo más allá de lo humano. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, estos libros que se publicaron poco después o, o, o unos meses después de, del estallido hacen muy poca mención de, de la importancia o, o de la relevancia del medio ambiente para, para las protestas y, y los procesos pues, políticos que surgieron a partir de ahí. Entonces... Tomé eso como punto de partida para, para uno de, de los capítulos de mi tesis y de las investigaciones que, que realicé cuando estuve en Chile. Brevemente consistió en eh, trabajo de campo entre noviembre y realmente marzo de 2020 cuando, cuando aparece el COVID y ya en, en junio tiré la toalla y, y volví a Europa. Y entre marzo y junio la mayor parte de las entrevistas fueron, fueron online. Sobre todo me centré en, en la Araucanía, en la zona centro-sur del país, por, tanto históricamente como, como demográficamente, la mayor presencia mapuche, y luego Santiago, por ser, por ser la capital del país y donde las protestas eh, comenzaron. Y usé métodos cualitativos, eh, entrevistas, observación menos estructurada, y luego también eh, observación de, de los grafitis que se fueron dejando a lo largo de las protestas. Y luego, sobre todo, una vez llega el COVID y gran parte de los debates se, mueve, se, se, se ponen online, también publicaciones en la red. Estupendo. Entonces, una de las, eh, digamos, la manera menos radical de expandir el enfoque más allá de los humanos es admitir que el, que el medio ambiente y, y la naturaleza importan para los temas que les importan a los humanos. ¿no? Entonces, el, el, valoricamente uno sigue siendo antropocéntrico, el valor final radica en, en el beneficio, la importancia que los seres humanos puedan adquirir para la naturaleza, pero eh, lo que se eh, admite o, o se postula es que si uno quiere eh, entender y, y resolver digamos, la desigualdad, por ejemplo, o, o los salarios, uno no puede hacer eso sin, sin considerar la importancia de los recursos naturales para el ser humano. Y quizá dentro de esta línea, las protestas sobre el agua, que ya venían eh, dándose durante mucho antes del, del estallido social, son, son las que más se pueden resaltar, ¿no? Pero uno nota que en la mayor parte de estas campañas, al final, el, el valor es la importancia de, del agua para el ser humano. Como dijo uno de los entrevistados, en realidad no tiene que ver con la conservación, tiene que ver con las tarifas que, que se pagan por el acceso al agua. Y esto contrasta eh, realmente con, con los testimonios dados por los entrevistados eh, y amigos Mapuche, que para empezar lo, que, lo primero que resaltaban es que para ellos el, el levantamiento comenzó mucho antes del 18 de octubre, como dice esta entrevistada. Eh, para nosotros el movimiento social empezó mucho antes, pues, tratar de salvaguardar esta parte, este territorio, y de alguna manera pensar que, que pertenecemos a ella. Y algo que, que me resultó muy llamativo es que los, los testimonios y los entrevistados mapuche, cuando hacían énfasis en la importancia, la relevancia del mundo más allá de los humanos para, para los temas finalmente humanos del, del estadio social, como la educación, la sanidad, había una manera distinta de conceptualizar esta importancia. Los entrevistados no indígenas, por lo general, implícitamente o explícitamente conceptualizaban la sociedad por un lado y el medio ambiente por otro lado, y decían que la sociedad impacta en, en la naturaleza y que luego por otra parte la naturaleza impacta en la economía o en la educación o en los salarios. Y sin embargo, conversando con, con entrevistados Mapuche, había obviamente, no de manera binaria, no indígena, no indígena, pero sí que había una tendencia mayor a conceptualizar la naturaleza como parte intrínseca y, y, y no es reemplazable de la educación y de la sanidad, por ejemplo. ¿no? Entonces, no, no se conceptualiza como un impacto, sino que cuando uno piensa en lo que es una buena educación o, o la importancia de la sanidad, uno puede ni siquiera comenzar a, a conceptualizar eso sin también tener en cuenta el, el mundo más allá de lo humano. Y esto quizá se conceptualiza de manera parecida en, en la filosofía ambiental anglosajona, en el trabajo de gente como Fitzpatrick o William James, que hablan del valor de la naturaleza para los, para los humanos, que no es instrumental, va más allá de, de esta relación de causa y efecto, y realmente postula que el, que el medio ambiente es parte constitutiva y reemplazable de, de la cultura y del bienestar humano. Y como decía, eh, más allá de obviamente de, de los errores de categorizar puntos de vista indígenas y no indígenas eh, de manera binaria, las éticas antropocéntricas se, se encontraron, por lo menos en mi estudio, más allá de, de los participantes mapuche, pero una vez más eh, a veces se conceptualizan de manera distinta. Pero bueno, otras, otras éticas no antropocéntricas, Incluyen las campañas para, para incluir los derechos de los animales, por ejemplo, en, en la nueva constitución. Y entonces uno se pregunta cómo encontraron espacio a estos puntos de vista no antropocéntricas en, un, en una serie de movimientos que, al menos inicialmente, lo que resaltaban era el, el bienestar de las personas, ¿no? como, como la educación, en la sanidad. Y, y aquí me, me resulta bastante esclarecedor el trabajo de María Churín, escribiendo acerca del proceso constituyente en Ecuador que habla de cómo una vez se cuestionan y se critican los valores neoliberales y de competencia, o de comp competitividad mejor dicho, se abren espacios para que valores alternativos eh, comiencen a pesar más, ¿no? como solidaridad, eh, no solamente entre las personas, sino entre las personas y la naturaleza también. Pero yo creo que algo parecido pasó en Chile, eh, que al abrirse estos espacios políticos no solamente limitados a las protestas iniciales, sino al repensarse y cuestionarse qué es Chile y qué valores queremos que, que, que construya en este país, se si abren estos espacios para que éticas no antropocéntricas comiencen a, a pesar más. Y quizá la más radical de, de estas éticas no antropocéntricas es el, el proyecto de, eh, dependiendo del punto de vista de uno, de reconocer los derechos de la naturaleza o de darle derechos a, a, la, a la naturaleza que como ya saben, eh, obviamente en Ecuador eh, será se el primer caso de incluir estos derechos en la Constitución, no solamente en, en leyes aisladas, y que entonces se ha legislado en otros países como Nueva Zelanda, India, eh, Colombia. Inclusive aquí en Inglaterra, por lo menos en, en los periódicos que yo leo, eh, se, se está proponiendo también el, el reconocer derechos de, de ríos, por ejemplo, de árboles, como estrategia para para dar mayor protección al medio ambiente. Y bueno, yo encontré una serie de tensiones en, en estos derechos. Estos derechos generalmente se, se fundamentan en, en las éticas biocéntricas y ecocéntricas, que postulan que el valor final se encuentra en todos los individuos vivos, en el caso de las éticas biocéntricas, o en los mm, colectivos ecológicos, ¿no? como los ecosistemas o los procesos ecológicos o las especies, en el caso de las éticas ecocéntricas y a pesar de que muchas veces los derechos de la naturaleza se han promovido diciendo que están más afines o, o, o tienen más sintonía con las perspectivas indígenas choca bastante que estos derechos generalmente se conceptualizan totalmente por separado de los derechos humanos ¿no? entonces en la constitución de, de Ecuador encontramos que las personas humanas tienen derecho a una serie de, de cosas como la educación o la sanidad por un lado y la naturaleza tiene derechos a, a cosas radicalmente distintas, ¿no? como los procesos evolutivos o la manutención de, de los ciclos vitales. Y esa conceptualización dualista, en, encuentro yo, que, que responde mucho más a la filosofía ambiental anglosajona y al derecho europeo, que a la manera de conceptualizar el mundo más allá de los humanos, de los entrevistados mapuches, así como de muchos otros pueblos indígenas de de América Latina. Y yo debería decir que, que, que yo no soy ni, ni indígena ni, ni chileno, entonces aquí voy con un poquito de cuidado a la hora de, de interpretar. Por favor, corríjame si, si meto la pata. Pero desde luego, cuando conversé con, con gente mapuche, eh, en general, cuando preguntaba, o en muchos casos, cuando pregunté acerca de los derechos de la naturaleza, lo que ellos quisieron resaltar era el derecho de sus comunidades a, a su territorio, como manera de establecer mejores relaciones con, con la tierra, en lugar de, eh, o, o independientemente de, reconocer a la naturaleza como un ente independiente que tenga sus, sus derechos, eh, que vayan por, por separado, como en la, en la Constitución de Ecuador, por ejemplo. Y así el caso también, en, en, por ejemplo, del libro eh, Walmapu, que se publicó a raíz del Estallido Social, y creo que, que todos los autores son mapuche y se encuentra muy poca o, o ninguna mención realmente de los derechos de la naturaleza. Lo que se resalta es la plurinacionalidad, la autonomía y, y el derecho de, de los pueblos indígenas a la autogobernanza. Entonces, ahí se, eh, creo yo que se puede identificar una tensión entre los discursos eh, internacionales acerca de los derechos de la naturaleza, que muchas veces dicen que, que están mucho mejor alineados con las visiones indígenas, y realmente, eh, al menos desde lo que yo he podido presenciar, eh, cómo lo, los autores y los entrevistados mapuche consensualizaban los derechos. Cabe destacar también que de los 17 constituyentes en el primer proceso constituyente en Chile, que, que como saben eh, no salía adelante, en las propuestas electorales ninguno de esos constituyentes eh, propuso los derechos de la naturaleza. Estos derechos se, se propusieron por eh, constituyentes no indígenas. Y así Juan Ñaguelén, un, un entrevistado del, del sur del país, dijo que solamente se pide la voluntad de un pueblo que quiere vivir mejor, de manera sustentable, con la ecología. Es un buen ciclo para recuperar todo lo que es el derecho medioambiental y el derecho a vivir mejor. Pero de nuevo, como digo, estos derechos realmente lo que se fundamentaban era el derecho de las comunidades a su territorio, más allá de los derechos, o, o, o, con, independientemente de los derechos de la naturaleza. Muy bien, entonces, como sé que me quedan un par de minutos nada más, saco unas conclusiones finales. O una serie de preguntas, mejor dicho, eh, para, eh, para discutir. La primera es que se, se debate, eh, y se ha debatido mucho, qué derechos y, y, y qué políticas ambientales incluir en, en la nueva Constitución, y, y ya se verá qué que nuevo proceso constituyente sale adelante, eh, pero, ¿qué tan efectivas son la, las reformas constitucionales? Y, y igual Ecuador, históricamente ahí es un, un, un caso que puede guiarnos hacia el futuro. ¿Realmente tiene tan, tanto efecto como se puede pensar declarar digamos, los derechos de la naturaleza en la constitución? ¿O mientras la economía se mantenga en, en el modelo extractivista capitalista, realmente van estos derechos a, a formar un papel mucho más secundario? Y esto es algo que, que algunos entrevistados resaltaron, ¿no? que, que los papeles no cambian. No cambien nada. Por lo tanto, se puede cambiar el, el modelo económico. Si sí es cierto que mientras el modelo económico se mantenga en la línea extractivista y capitalista, eh, los papeles no vayan a cambiar nada y, y los derechos vayan a, a tomar un papel secundario, entonces eh, se plantea esta necesidad de cambiar el modelo económico, pero realmente es, es posible eso. Y, y de nuevo ahí la historia puede, puede guiarnos a lo mejor y, y indicar qué, qué posibilidades hay de, de eso. Y finalmente, como, como han visto, eh, mi eh, análisis de los derechos de la naturaleza no ha sido el, el más positivo, pero sin embargo sí que valoro mucho eh, dentro de estas campañas por los derechos de la naturaleza el, la energía no antropocéntrica, ¿no? El, el, el afán de, de criticar este punto de vista totalmente centrado en los humanos y, y querer dar eh, más peso al, al valor intrínseco de, de entes no humanos. Entonces, si, si uno, eh, como yo he sugerido, eh, se, se guía por esos problemas de, de los derechos de la naturaleza y, y decide eh, no, no apoyar esas campañas, ¿cómo podemos mantener esta, esta energía no antropocéntrica y, y canalizarla y conceptualizarla de, de manera más coherente? Muchas gracias por, por su atención. No sé si vamos a hacer preguntas ahora o, o al final cuando, cuando todo el mundo ya... Eh, sí, Rogelio, presenta. muchas gracias. Eh, vamos a hacer al final las preguntas. Eh, de aquí, eh, a ver, pongo esto. Ok, estabas perfectamente con el tiempo. Eh, bueno, eh, procedo a ceder la palabra a Ana Díaz. Muchas gracias. y Voy a compartir yo también la pantalla entonces... A ver. Así. Eh, ¿Lo veis bien? Sí. Eh, sí, ahí se ve bien. Ahí está. Perfecto. Vale, pues nada, eh, encantada de estar aquí y ha sido muy interesante ver lo que Rogelio tenía que decir y supongo que siguiendo en la misma línea, eh, yo voy a hablar también de, de una perspectiva eh, digamos alternativa a, a lo que se suele trabajar en, en, en el mundo occidental, en Europa, eh, y voy a hablar de un, de un instrumento que se llaman intercambios de deuda por naturaleza, que está diseñado e implementado por, por el, el, el norte global. Eh, es decir, es, los intercambios de deuda por naturaleza se idean en el seno del de Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y este tipo de instituciones y se imponen en algunos países. Eh, se imponen no a la fuerza, pero a nivel uh, ideológico, a nivel ideas, sí que se imponen y sí que se, se marcan como la única opción posible. Entonces, yo lo que quiero hacer, lo que he querido hacer, eh, voy a hablar un poco de, de el trabajo Mi una disertación que, que, que escribí. Eh, lo que he querido hacer es tomar eh, el buen vivir en Ecuador como marco de análisis y explorar este instrumento que se ha impuesto, que, que viene de, de un digamos, una cosmovisión totalmente distinta. Y bueno, las conclusiones, pues, ahora las, las iremos viendo Entonces, bueno, un resumen de la idea de las cosas que, de las que voy a hablar. Primero, bueno, un rápido contexto de cómo está Ecuador y de qué es el buen vivir. Eh, y después hablaré de los intercambios de por naturaleza, de la, cómo estos intercambios eh, contribuyen a la mercantilización de la naturaleza. Hablaré de, de, de la deuda soberana, de la deuda del, del gobierno de Ecuador y problemas de justicia. Eh, después hablaré de la deuda ecológica y después intentaré juntar todas las piezas del puzzle en una explicación que demuestra pues, que es posible que estos mecanismos estas, en los intercambios de deuda por naturaleza no son la mejor uh, opción teniendo en cuenta el contexto específico en el cual se están implementando. Eh, y bueno, feliz de comentar, responder a preguntas y, y tomar cualquier feedback. Eh, después, porque como bien Rogelio decía, mi, pos mi posición como investigadora es totalmente externa. Yo eh, soy nacida en España y no he vivido en Latinoamérica, no he vivido las luchas. No, ni siquiera he estado nunca en Ecuador. Mi posición es más que nada del de interés, la fascinación y la admiración por todo lo que está sucediendo y por cómo se está respondiendo a, a las imposiciones del, del norte global. Entonces, bueno, empiezo eh, un poco con el contexto nacional. Eh, los primeros intercambios de deuda por naturaleza en Ecuador se dan en el 1987-1989. Eh, el, lo siento porque está en inglés la, la, la tabla, pero bueno, ahora lo explico un poco. Eh, el partido político en el poder en el momento es el partido eh, conservador cristiano y la, las políticas eh, del momento eh, están totalmente a favor de, del extractivismo y eh, también se, se tiene una posición positiva hacia el, el fundamental internacional. Eh, en 2022 se llevan a cabo otra ronda de intercambios deuda por la naturaleza, que son los que me motivan a mí a, a entrar a explorar este, este mecanismo, que ahora explicaré un poco más en, en profundidad. Y um, bueno, en este, en, esta, en este contexto es mucho más distinto porque hay una nueva constitución en, en, en Ecuador, que es la Constitución de 2008, que incluye eh, buen vivir y los derechos de la naturaleza que se están mencionando antes en, uh, como partes esenciales de la forma de tomar decisiones. Y además ya se ha realizado una auditoría de la deuda pública eh, en la cual se, se han declarado como ilegítimas algunas de las deudas. Entonces el contexto eh, de los primeros intercambios es muchísimo más... Eh, es muchísimo más comprensible que se realicen estos intercambios en el, contexto, en el primer contexto, cuando el extractivismo y eh, el, la aceptación de las normas del, del FMI internacional son más claras, mientras que ahora no se acaba de entender del todo muy bien por qué eh, Ecuador acepta estos intercambios, que ahora explicaré un poco más. Y bueno, el buen vivir. Eh, este es un, uh, un resumen bastante resumido, pero básicamente el Buen Vivir es una tradición inventada porque eh, nos encuentra en piezas eh, antropológicas anteriores al, al 1980, menciones al Buen Vivir o al Sumac causai, Pero claro, es precisamente esta necesidad de explicar la, la cosmovisión eh, quichua a los líderes políticos no indígenas, lo que hace que el concepto sea necesario en el primer lugar. Es un, el suma causa y el buen vivir es un significante que está diseñado para explicar las formas de, de vida de estas comunidades que no, no se necesitaba cuando no había tantísima interacción entre, entre dos mundos tan distintos. y um, bueno, El suma causa y permanece como un concepto muy marginal hasta que entra en el, en el, en el proceso de, de construcción de la Constitución eh, de 2007 y se institucionaliza. Entonces lo que, se, lo que en un principio era un concepto que explicaba una forma de ver el mundo se convierte en una alternativa al desarrollo que, es, que se utiliza por parte del gobierno de Ecuador. O sea, pasa de ser un ideal de vida a ser una especie de herramienta o instrumento de acción política. Y, uh, y, bueno, y luego se empieza a dislocar en diferentes ramas, que es lo que, lo que se puede ver en la figura que tenéis eh, en, la, en la presentación. Y uh, entonces la, la versión más eh, bueno, que la literatura llama indigenista es uh, un movimiento que, que abarca eh, elementos locales, materiales espirituales, eh, y espirituales es sobre todo muy cultural. Eh, después está la, la corriente estatista que, o socialista, que es eh, la adaptación del buen vivir a la Constitución o, al, eh, o a la política pública. Y después está el, el, eh, la rama postdesarrollista, que, en que el buen vivir se, se convierte en una especie de herramienta utópica eh, para la construcción de alternativas eh, y además es un, el buen vivir se convierte en una herramienta utilizada por muchísimos eh, autores de, de la izquierda o de, del progresismo eh, europeo y americano, eh, sobre todo del norte global, eh, se, se utiliza como una herramienta ¿no? para, para hablar de alternativas y se, como que se apropia de una forma de, de este concepto que en realidad pues, es de, de Ecuador. Y nada, ahora ya sí que explico un poco más qué son los intercambios de deuda por naturaleza. Eh, básicamente, eh, una, alguien que, que tiene bonos de deuda ecuatoriana vende estos bonos eh, a, a precio de mercado a alguna eh, ONG o organización internacional eh, o organización no gubernamental, uh, y el precio de mercado es un precio muchísimo más bajo. La, la deuda se deprecia cuando, eh, cuando hay perspectivas de que el gobierno no va a poder repagar. Entonces la, los, eh, la gente que tiene bonos de deuda intenta deshacerse de ellos porque sabe que van a perder valor. Entonces estas organizaciones que compran la deuda bastante descontada eh, acuerdan cancelar la deuda y la intercambian por conservación con, por dinero dedicado a la conservación que se dé a, a ONGs globales. Esto es sobre todo en el, en el caso de, la, de los primeros intercambios. Los que van a suceder en 2022 todavía no están, el mecanismo no está claro del todo, pero será algo similar a esto. Entonces el gobierno de Ecuador eh, acepta esta cancelación de la deuda y eh, a cambio da dinero para eh, conservación eh, de, de espacios naturales. Y, las, y se lo da normalmente a ONGs locales y entonces estas ONGs lo utilizan para proteger ciertas áreas naturales. vale Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Que entramos en el, eh, en el mundo de, eh, de que en teoría estas situaciones se enmarcan se como una situación de win-win-win en que la ONG gana porque tiene dinero para conservación, el deudor gana porque se cancela la deuda y la persona que le ha dado el crédito también gana porque está haciendo una buena acción. Y también se enmarca como una solución a la crisis de la deuda y a la crisis ambiental. Pero eh, ahora vamos a explorar un poco los, los, uh, los problemas que esto, que esto tiene. El primero, la mercantilización de la naturaleza. Eh, yéndonos un poco, eh, le, un poco más lejos, de, de, separándonos un poco del tema de los intercambios de deuda por naturaleza, eh, la mercantilización de la naturaleza es la expansión de, del comercio de mercado a áreas que no, antes no estaban comercializadas. Es decir, es ponerle un precio a cosas que antes no lo tenían y intercambiarlas en un mercado. Eh, y el término se utiliza pues, muy ligado a los procesos de monetización, de financialización y, y estas cosas. Eh, y bueno, en el alejamiento del extractivismo posterior a 2008 del, del gobierno, tras la nueva constitución, se intenta traducir el buen vivir, del que estábamos hablando antes, a políticas públicas. Y el primer intento, que será eh, la iniciativa Yasuni o uno de los primeros y más importantes, se enmarca como un llamamiento eh, eh, a lo que algunos autores refieren como desmercantilización de la naturaleza y una apuesta por el biocentrismo. Eh, puedo después, bueno, si alguien está interesado en las referencias, pero a mí me parece fascinante cómo se llama a este, a este proyecto desmercantilización y biocentrismo, porque al final lo que se está haciendo es un movimiento desde una mercantilización extractiva, es decir, ponerle un precio a la naturaleza para venderla y obtener beneficios como por ejemplo eh, se hacía con el petróleo, a una, un discurso de venta de la naturaleza para salvarla. Pero aún se está poniendo un precio a la naturaleza que está muy por debajo del valor que podría tener si considerásemos otro tipo de perspectivas. Eh, y entonces la otra pieza del puzzle aquí, o sea, esta es la naturaleza y luego está la deuda soberana. Eh, en... Uh, Después de la, la nueva constitución se establece una comisión que es la comisión para la auditoría integral del crédito público eh, en Ecuador que se encarga de asesorar si la deuda la deuda soberana la deuda del Estado es legítima y si se debe repagar y la conclusión es que la deuda pública no era una fuente de financiamiento sino una herramienta de intercambio desigual extracción de recursos e imposición de políticas por parte de los organismos multilaterales. Esta es una cita directa eh, de la Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público. Y um, después de esta auditoría, de hecho, hay un incumplimiento unilateral del servicio de la deuda soberana. Es decir, a diferencia de en otras ocasiones, Ecuador incumple su, su pago de deuda, no porque no pueda pagar, sino porque es injusto hacerlo. Y esto es muy importante porque es el primer país que, que um, toma una decisión como esta. Y esto, esto tendrá, tiene relevancia también en el contexto de los intercambios de deuda por naturaleza. Pero antes de juntar todas nuestras ideas, eh, también hay que definir el tema de la deuda ecológica. La deuda ecológica eh, definida por Acción Ecológica es la deuda acumulada por los países industrializados del norte hacia los países del tercer mundo. Esto estoy citando eh, a Acción Ecológica en 1999, los términos que utilizan. Eh, a causa del saqueo de los recursos, lo, eh, los perjuicios y la libre ocupación del espacio ambiental para depositar desechos como los gases de efecto invernadero de los países industrializados. Y uh, este concepto lo que intenta es traducir las demandas del sur a, eh, al lenguaje del norte global, estableciendo como paralelismos con... Uh, con la idea de la deuda económica, pero será muy útil a la hora de explorar eh, los intercambios de deuda por naturaleza, porque los intercambios de deuda por naturaleza se tiene en cuenta simplemente la deuda soberana, pero no la deuda ecológica. Y aunque sea muy, aunque pueda ser problemático, porque aquí también se está como intentando traducir ¿no? la, la, las luchas a un concepto que puedan entender los inversores de, del norte global, pues eh, puede ser útil como, como herramienta de exploración. Entonces, aquí tengo como una especie de resumen de, de cuáles son los elementos de un intercambio de deuda por naturaleza que si, si miramos eh, de manera holística um, al, al tema de la deuda soberana, pero también a la vez al, al tema de la de la deuda climática, podemos ver que, que aquí hay un problema. Porque los canjes de deuda naturaleza, primero, dan por sentado que la deuda, mirando el, los cuadrados morados y las flechas moradas, dan por sentado que la, la deuda que el país, o sea, en este caso Ecuador, tiene con los acreedores es legítima. Y se enmarcan como una solución beneficiosa porque eh, esta deuda se cancela. Pero ¿qué pasa? Que... Como hemos visto antes, la mucha gran parte de las deudas que, que se han uh, eh, tomado en Ecuador y en muchos países de América Latina a lo largo de la historia son injustas y son ilegítimas y no han beneficiado al país. Entonces, si estás intercambiando cualquier cosa por algo que no, que, que, que no es legítimo de lo que no te has beneficiado, lo que estás haciendo es dar, estás como pagando o dando algo a cambio de nada. Entonces es muy importante que cuando se habla de, de intercambios de deuda por naturaleza se, se, también se explore y se hable de qué deuda y de dónde viene esa deuda y para qué se ha utilizado el dinero de, de, de esos préstamos. Y luego, eh, en segundo lugar, lo que, lo que está ocurriendo que es mirando a, si miramos en la parte superior los círculos verdes es que Ecuador ha estado dando una de, eh, un préstamo ecológico histórico por su gran eh, biodiversidad, por su gran capacidad de absorción de carbono, por eh, estar utilizando muchísimo menos recursos de los que si hacemos una especie de balance de, de recursos le, le serían asignados si de forma de forma justa y eh, los acreedores, los, normalmente los países del, del norte global, no han estado repagando esta deuda ecológica, que es la flecha roja que indica que falta un repago de esta deuda ecológica. Entonces, cuando estamos haciendo un intercambio de deuda, deuda por naturaleza, lo que está haciendo, lo, los problemas son, son dos. Uno, eh, Ecuador está dando algo a cambio de una deuda que si no debería existir en el primer lugar, y dos, eh, Ecuador está dando más aún de lo que ya ha dado y no ha sido reconocido. O Se está, está viendo aquí una doble extracción eh, eh, por la cual si, si no consideramos la ilegitimidad de la deuda y no consideramos el tema de la deuda ecológica parecería totalmente justo si miramos solo al cuadradito central la cancelación de la deuda y Ecuador protege naturaleza. Pero el problema es que hay... Muchísimos más niveles que deberían ser considerados. Y bueno, este resultado viene de analizar el, los problemas desde una perspectiva em, del buen vivir. Y, bueno, no sé, sí, creo que más o menos esta, esta es la, la idea. Si hay luego preguntas o necesitan más aclaraciones sobre el asunto, pues encantada de darleslo. Pero en principio esto es más o menos la idea. Gracias Gracias, Ana, muchísimas gracias por tu exposición. Eh, no sé si es que esté Sara, no, no ha llegado Sara. Bueno, eh, voy a compartir entonces, bueno, yo no tengo una presentación, pero les voy a compartir justamente la última investigación que realicé. Eh, básicamente es sobre una observación que yo tengo respecto a la transición ecológica como política ambiental. Entonces, les pongo en contexto. Para iniciar, el gobierno eh, del Ecuador instauró... Esperen un momento para poder estar pendiente de la... Ok, ya. El gobierno del Ecuador eh, ha establecido la transición ecológica como política ambiental. La transición ecológica en sí es un significante que al no encontrarse explícitamente en los ordenamientos jurídicos, favorece a su uso político. En un país donde la Constitución de la República reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, es pertinente que surjan interrogantes sobre el discurso que la atraviesa a la transición ecológica y a su compatibilidad en la práctica. El propósito de esta ponencia es evidenciar que la política ambiental de la transición ecológica en Ecuador maneja un discurso apolítico cualidad incompatible en la práctica para cumplir con el mandato constitucional, más aún que despolitiza a la naturaleza y neutraliza cualquier afán de transformación real. Eh, lo divido en tres, en tres apartados. Eh, la primera parte eh, busca analizar el, el discurso de la transición ecológica en base a justo los, los discursos ambientales de John Dreysek y situar su entendimiento a modo de crónica para después corroborar la preexistencia de este término y el intercambio entre discursos a través del tiempo. Posteriormente, replantear el reconocimiento e implicaciones de la naturaleza como sujeto de derechos y que ostenta derechos constitucionales. Eh, finalmente, para demostrar que existe un discurso hegemónico que permea a toda la política de la transición ecológica en Ecuador y despolitiza a la naturaleza. La transición ecológica ya fue mencionada en los planes nacionales del Buen Vivir, 2009-2013, 2013-2017, también en el plan Toda una Vida, 2017-2021. Entonces se planteó inicialmente que debe superar el desarrollo sostenible, la transición ecológica en su momento se planteaba superar el desarrollo sostenible hacia una transición alternativa a los extractivismos. Sin embargo, dicha propuesta quedó enunciada y no fue transversalizada en la agenda ambiental. En el 2021, un colectivo eh, de más de 65 eh, um, organizaciones ambientalistas denominado Frente al Ambiente comprometió al en ese entonces candidato a presidente de la República, Guillermo Lazo, a una propuesta específicamente de agenda ambiental, la cual trasladó finalmente el, el presidente actual a elementos retóricos y discursivos en el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. Sin embargo, eh, la naturaleza como sujeto de derechos no consta en el plan. En su lugar permanece el desarrollo sostenible como sinónimo de crecimiento económico el plan introduce la responsabilidad operativa de procesos de extracción de recursos no renovables y del abastecimiento de fuentes renovables independiente a la escala del modelo de producción. Es más, promueve la economía de mercado sostenible, desde un discurso con valores postmaterialistas. La transición ecológica es oficializada mediante el decreto ejecutivo número 59, a pesar de estudios críticos que argumentan, solo promueve ajustes institucionales como contrapeso del desenfreno económico. De conformidad, la cartera de ambiente adiciona el adjetivo transición ecológica a su nombre. Ahora se llama Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica. Aunque la idea primigenia fue la transversalización de lo ecológico en otras carteras de Estado en realidad lo que se incorpora es a la, las dependencias propias de otras carteras, como por ejemplo el Ministerio de la Producción y Finanzas, tienen sus direcciones en el Ministerio de Ambiente, recordando que la naturaleza es vista como activo económico fundamental. A un mes de inaugurada la transición ecológica, el Ejecutivo decretó los planes de acción inmediatos sobre política hidrocarburífera y minera, instrumentos para impulsar el crecimiento económico en base al incremento de la producción, exportaciones y fomento a la inversión privada, situación que sumaría al pesar ciudadano y convocaría al levantamiento indígena entre junio y julio del presente año. La Conaie, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, manifestó su descontento en un petitorio de 10 puntos, entre los cuales se cuestiona la política ambiental de la transición ecológica. La Conalle solicitó la derogatoria de los decretos, motivada específicamente en la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva. Finalmente, el gobierno y el movimiento indígena firmaron un acta de paz, eh, por la cual el Estado se conmina a lo que ya realizaron y acaban de concluir las mesas de diálogo para llegar a acuerdos. No obstante, el gobierno eh, tiene eh, iniciados algunos programas con un enfoque de incentivo y voluntariedad en beneficio del sector privado empresarial. Programas eh, como premiación a empresas hacia la carbona neutralidad, Mercado de Carbono Red Más y Socio Bosque 2, que se encuentran entre los programas y proyectos de mayor interés en la cartera ambiental. Ahora retomando la idea de naturaleza como sujeto de derechos. En el 2008, Ecuador cambia de paradigma sobre la relación socio-natural de reconocimiento de derechos de la naturaleza y con esto su agenda biocéntrica. El discurso ambiental que motivó al constituyente es un discurso crítico con el modelo de producción actual. De esta ruptura epistémica surgen implicaciones para la acción normativa y para el desarrollo de la actividad productiva. Esto supone que la fuerza normativa de cualquier política ambiental radica en una naturaleza viva, una naturaleza politizada. Su, su ausencia en la política de la transición ecológica representa un retroceso. La naturaleza puede ser examinada bajo múltiples criterios y conforme el contexto podría cum, eh, cumplir objetivos distintos dentro de la sociedad. Por eso es que esto es un error eh, insubsanable eh, es una norma fundada eh, entonces y que ha sido ignorada. La naturaleza debería encauzar una transición transformadora y socialmente justa. La transición cumpliese su fin lógico al salir del modelo productivo actual de manera ordenada y paulatinamente. Según lo que dicta el Pacto Ecosocial del Sur, la transición ecológica real es un proceso que legitima a la naturaleza y la autonomía de las nacionalidades indígenas que sostienen la vida. La transición ecológica en Ecuador excluye alternativas al crecimiento económico. La instrumentalización de la naturaleza permanece en el plan de gobierno y sus acciones. La estrategia discursiva, aparte del proceso postpolítico, es neutralizante. Según eh, John Draisek, estaríamos ante una corriente reformista prosaica, porque reconoce la existencia de una causa final de las crisis ecológicas, pero no la resuelve. La característica de este discurso aplicado a la transición ecológica se fundamenta en, en cuatro aspectos. La primera, despolitizar a la naturaleza. La segunda, que la relación con la naturaleza es de costo-beneficio. La tercera es que el sector empresarial es el agente central de la política ambiental. Y finalmente, eh, se usa la naturaleza de manera retórica como amortiguador de la realidad. Entonces, la naturaleza no existe en el imaginario del gobierno. Los que están afuera de lo político, incluyendo a la naturaleza, están fuera de disputa y por tanto de transformación. La transición ecológica no logró desmovilizar, pero sí priorizó agentes centrales de la política ambiental. La despolitización privilegia al sector empresarial actor no electo, que influye en la gobernanza ambiental, un articulador con el sector energético que actúa como barrera operativa para el control y fiscalización. En definitiva, la transición ecológica en Ecuador no es un significante nuevo. La política ambiental del gobierno actual la oficializa. El discurso hegemónico ambiental que permea la transición ecológica es distinto al mencionado en gobiernos anteriores, Ilusiona, sí, pero es inconsecuente en la práctica con el mandato constitucional, ya que no existe afán de cambio estructural, sino meramente administrativo y tecnocrático. La política ambiental actual en Ecuador despolitiza a la naturaleza, despojándola de su reconocimiento constitucional como sujeto de derechos con valor intrínseco, mediante el uso de valores postmaterialistas que neutralizan cualquier posibilidad de transformación real. Esta situación merece anál mayor análisis, evidentemente, a profundidad y también una solución adecuada. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido mi participación. Eh, eh, Sara no se conectó, entonces vamos a proceder... Eh, Todavía tenemos tiempo. Si es que, muchas gracias. <ríe> si es que eh, tienen ustedes también preguntas eh, conforme vayan respondiendo, eh, pueden hacerlas al chat o pueden hacerlas igual eh, quitando el mute. Entonces, bueno, de las preguntas, eh, yo hice un par de preguntas iniciales. Una a Rogelio. Eh, la pregunta es, eh, enfocada justamente al desenlace de la, del referéndum en Chile entonces mi pregunta es si es que se puede responder al rechazo del proyecto de, de constitución eh, desde la incorporación de las éticas no antropocéntricas eh, Gracias Lucía la, la pregunta entonces sería si se puede explicar el, el rechazo a partir de eh, sí. Buena pregunta <ríe> Leyendo la, la propuesta de, de nueva constitución, eh, saltan a la vista varias mm, propuestas muy radicales, ¿no? eh, entre ellas eh, la ética no antropocéntrica, eh, pero yo creo que más que eso, lo que más rechazo eh, generó de entre esas propuestas radicales eh, fue precisamente lo que yo abogo como alternativa a los derechos de la naturaleza, que es mayor autonomía de, de los pueblos indígenas. Eh, por lo que eh, leí en las noticias eh, al respecto, yo creo que era el, como el riesgo o el miedo a partir la, la soberanía del país y sobre todo el, la interpretación de los derechos colectivos de los pueblos originarios como una violación de, de, del, del principio europeo liberal que, que todos los hombres son iguales. ¿no? Y entonces... Eh, el, el dar derechos especiales a los pueblos indígenas generó rechazo eh, por parte de, de gran parte de la población que pensaba que eso violaba el, la, la idea de que, que todas las personas son, son iguales y más en la Constitución. Yo no he leído eh, nada que mm, apunte a los derechos de la naturaleza como, como una propuesta que partiera eh, las probabilidades de, de la prueba, lo cual puede significar no necesariamente que, que es, en general el pueblo chileno estuviera de acuerdo, sino que a lo mejor se vio como menos relevante y como menos, eh, un riesgo menos eh, importante a la hora de, de la soberanía del país. Muchas gracias eh, Rogelio por tu, por tu respuesta. Igual tengo una pregunta para Ana. Eh, si es que Ana tienes una pregunta para Rogelio puedes realizarla ahorita. Eh, ok, eh, mi pregunta está por aquí, ya. Eh, ¿Cómo se podría resolver? Bueno, eso es, creo, considero que es una pregunta súper eh, compleja en vista de, de, de que en la exposición justamente hay muchas interrogantes, pero eh, ¿cómo se podría resolver el tema de la deuda soberana sin mercantilizar la naturaleza? O sea, ¿qué otras alternativas existirían? Y al mismo tiempo, o sea, sin mercantilizar a la naturaleza, pero que no afecte el espacio de política de desarrollo, que para los países en vías de desarrollo como Ecuador es, es, es muy complejo justamente con el tema de la deuda, que en, en el gobierno actual eh, yo creería que también es, es, es, es muy parecido al, al conservador de social cristiano. Entonces es más, más de derecha. Entonces, por ahí... Eh, Seguimos acumulando deuda y, y lo que tú dijiste que es muy importante, yo creo que hay que reconocer el aspecto de, de que eh, estamos dando de más. Entonces, eh, yo creo que eso, eso no lo había escuchado antes. Y es, está, muchas gracias por, por, por tu criterio. Es, es, eso no, suma, suma para, para poder pensar en alternativas. Pero desde tu perspectiva... Eh, ¿Cómo se podría resolver esto sin mercantilizar eh, la naturaleza? Eh, como dices, es una pregunta muy compleja. Muchas gracias por, por preguntar. Eh, aunque... Es bastante probable que haya una respuesta muy clara que es cancelar la deuda de nivel masivo a nivel general. Eh, ha habido movimientos sociales pidiendo la cancelación de las deudas soberanas y legítimas desde hace bastante tiempo. Lo vimos con uh, Jubilee en, en los años 2000 a principios del, del siglo y se sigue viendo una demanda generalizada de cancelar deudas que, que no se deberían haber generado en el primer lugar. Entonces... Eh, claro, ahí viene el problema de si se toma la decisión de manera unilateral, sí que se está reduciendo el, el espacio político porque después no va a haber ninguna institución internacional que, que pueda eh, hacer préstamos, ya, digamos, legítimos o eh, gestionados de otra forma, porque van a temer que haya otro default o que no, que, no se, que no se pague la deuda de nuevo. Pero si hay un movimiento a nivel internacional... Eh, acordado negociado en el cual se decida que se va a cancelar al deudas que uno es que no van a ser repagadas porque no se pueden repagar eh, en toda Latinoamérica y dos que se han adquirido o por dictadores o por gobiernos que eran corruptos y que se han quedado con los beneficios o simplemente con unos términos increíblemente es que no, no sé ni, ni qué palabra utilizar pero terribles, digamos, eh, por ejemplo, eh, en Ecuador ahora mismo se, las, bueno, las deudas eh, que, se, que se adquirieron, muchas de ellas tienen condiciones variables y están sujetas a las, a las variaciones de, de los tipos de interés del, um, del dólar. Entonces, si Estados Unidos tiene un momento de crisis, eh, todas las deudas de Ecuador inmediatamente eh, se convierten en, en imposibles. Eh, intereses del 300% en algunas deudas cosas así que son totalmente incomprensibles entonces lo que hay que demandar yo creo es eh, y es algo que yo me gustaría muchísimo ver a nivel uh, activismo también es un movimiento además mucho por parte de, de ciudadanos de, eh, europeos y de, del norte global para cancelar estas deudas porque lo único que están haciendo es generar eh, inseguridades y generar problemas, y no van a ser repagadas nunca. Entonces yo diría que esa es la, la respuesta más clara a la que he llegado. Y después desde ahí ya empezará a construir y a gestionar, y ahí ya, pues, ya están un poco más la, las divergencias. Pero vamos, el primer paso es bastante, bastante claro, yo creo. Muchas gracias, Ana, gracias por, por tu respuesta. Eh, no sé si de parte de ustedes hay, hay preguntas eh, sobre la exposición, sobre tal vez algo que, que quieran que especifique. Eh, sí, yo tenía un par de, un par de preguntas, Lucía. Muchísimas gracias, Ana, por, por tu presentación, también que aprendí, aprendí mucho, eh, Pero porque está más reciente, eh, antes de que se me olvide. Eh, Lucía, dos do preguntas. Eh, la primera es que... Eh, paralelos ve entre la transición ecológica en Ecuador y, y en otras partes del mundo. No sé si se sabe, en España, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, eh, tú ves también esta capacidad o este poder para despolitizar eh, la naturaleza en países donde la naturaleza, por ejemplo, nunca ha derechos, como en España. O sea, lo ves como un proyecto más global, o un discurso más global, esto de la eh, transición ecológica. Y la pregu una pregunta como que es... Un, va conjunta con, con esta primera pregunta, sería ¿tú ves más lo que eh, este proceso de despolicitación bueno, ya sabes, eh, de, de la naturaleza a raíz de la transición ecológica como un, una acción eh, activa del de proyecto de transición ecológica o se podría interpretar como una debilidad de la, del reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y como una prueba más que fue una, una declaración realmente eh, vacía ¿no? o, o sin, sin tracción eh, política. Gracias, eh, Rogelio, por tus preguntas. La primera, eh, curiosamente... Eh, el Ministerio de Ambiente en las primeras declaraciones que hicieron sobre la transición ecológica fue que el ejemplo que habían adoptado es precisamente de Francia y de España, justamente la transición ecológica. Entonces yo creería que es un proceso, eh, un discurso de globaliz parte de la globalización. Eh, hay que decirlo, eh, en Ecuador generalmente solemos copiar muchas cosas que, que suenan bien eh, de otros países, y precisamente lo que ayer me estaban aclarando en un panel virtual también que hablaban sobre la transición energética, es que hay que distinguir evidentemente entre la transición ecológica y la transición energética. Porque eh, nosotros lo que teníamos, por ejemplo, hace unos 10 años con, con los otros gobiernos eh, anteriores, sí, hace 10 años básicamente, era ya la generación de la transición ecológica, eh, pero como transición energética. O sea, era equiparable a la, a la transición energética porque nosotros le llamamos eh, cambio de matriz productiva y ma matriz energética. Entonces, eso, eso quedó en el pasado, lastimosamente. Ahorita, en, en la actualidad, es como si un borrón y cuenta nueva. Eh, pero lo que sí eh, procuran es eh, reflejar eh, qué está haciendo, o sea, lo que ven es qué está haciendo España, qué está haciendo Francia, eh, independientemente de que sea un significante y que simplemente lo estén utilizando, también des, desconozco mucho, pero al respecto como, como un uso político que se dé en, en el discurso, más que en un cambio estructural como debería ser una transición. No tiene nada que ver con el Pacto Ecosocial del Sur, que el Pacto Ecosocial del Sur también es una corriente de transición ecológica socialmente justa. Entonces la, la transición ecológica en Ecuador no tiene también, no tiene relación con el sur global, con quizás los discursos que estés, se estén manejando aquí, pero sí más vinculado al norte global. Eh, y de ahí la segunda parte de la pregunta era eh, relacionada, ¿me puedes recordar eh, específicamente? Sí, si lo ven más como mmm, que la situación es que la declaración de los derechos de la naturaleza eh, podría haber sido el fundamento para que, eh, la politización de la naturaleza y ese potencial se, se ha roto activamente o violado por la transición ecológica, o si el hecho de que la transición ecológica haya podido deshacer con tanta facilidad ese proyecto original, lo que realmente prueba es que declarar en la Constitución una serie de derechos abstractos, ¿no? como el, a los procesos evolutivos y a la manutención de los ciclos regenerativos, realmente fue un, una, una declaración sin, sin, sin potencial o tracción política para, para desarrollar esta, esta politización de la naturaleza. Uh -huh. eh, es una buena pregunta porque yo tengo también una investigación en la que eh, mis conclusiones básicamente son que la única forma de hacer, entre comillas, efectiva la, los derechos de la naturaleza es en base a a lo que se ha hecho en base a casos, a juicios. Entonces, si no vas a la Corte, si no vas a la Corte, los derechos de la naturaleza no se reconocen, no son garantizados, eh, no se respetan. Entonces, hemos tenido muchos problemas a partir eh, de la constitucionalización, del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, a mi percepción, por la forma en la que fueron reconocidos. Entonces, eh, quizás si es que se había, eh, si es que se realizaba un, eh, no sé, una implementación adecuada desde políticas ambientales, o sea, no necesariamente ir a juicios, no necesariamente ir a, eh, por ejemplo, ahorita eh, la transición ecológica no reconoce a los, no le nombra siquiera a la naturaleza, es como que eh, es el medio ambiente. O sea, volvimos eh, a, hace 20 años atrás cuando decíamos medio ambiente y, y más que nada la naturaleza, de acuerdo a cómo está en la constitución del Ecuador, sí tiene una relación con la cosmovisión andina, con, con, con la cosmovisión de, de los indígenas de acá. Pero eh, igual yo creo que pasa mucho que es un significante también como el, el, el buen vivir. Entonces la naturaleza como sujeto de derechos eh, puede ser un justificativo también para lo que se hace ahorita con el cambio climático, que es básicamente la, la deuda por naturaleza, las, la, con, con los mecanismos de mercado respecto a la naturaleza que se pueden confundir y al final se instrumentaliza la idea de los derechos de la naturaleza. Entonces yo creo que no es, no es algo que, que, que hay que, que perderlo de vista, para mí sí hay que reconocer que existen los derechos de ahí, que esté politizada quiere decir que sea como un sujeto, es, es, es un sujeto, entonces de alguna forma eh, lo que tendría que ser la política ambiental es alinearse a la constitución, pero en, en Ecuador a la constitución se, se la obvia, pero por todo lado, entonces yo creo que eso también eh, influye la redacción y por otro lado el reconocimiento nunca se socializó adecuadamente, eso. Esa sería mi, mi respuesta. Ok, entonces, no sé, lamentablemente no se conectó eh, Sara. Eh, me hubiese encantado escucharla porque ella iba a hablar sobre Red Más, sobre también un proyecto específicamente aquí eh, y en relación a los derechos de la naturaleza. Pero, en todo caso, bueno, eh, si no hay más preguntas. Eh, podemos eh, cerrar la sesión muchas gracias entonces Ana, eh, gracias Rogelio, eh, gracias nuevamente al, al Congreso, a los organizadores del Congreso Latinoamericano de Ecología Política por este panel y deseándoles una buena tarde a ustedes eh, que se encuentren muy bien y nos veremos en otras ocasiones Muchas, muchas gracias. gracias estamos en contacto y buena suerte con todos Gracias también. Cuídense.